¿no? Bueno, Capri. Siempre digo yo que para Capricornio, Tauro, ¿no? Que ahora estamos en temporada Tauro para ascendente, Capricornio. Esto es muy importante. Si no sabes tu ascendente, como dije, yo tengo una prueba especial de carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Lo que voy a hacer hoy es una muestra gratis de lo que hago en las lecturas privadas. Como digo siempre, yo te voy a hablar de planetas, de astrología, de tu Venus, de tu modo de amar, de tu luna. Nunca te voy a sugestionar diciéndote que te hicieron magia negra porque yo no creo en eso. Siento que no sirve para nada creer en eso, sinceramente. ¿Qué hacemos con todo eso? Nos paranoiqueamos y queremos matar al vecino. No sirve de nada, ¿no? Sinceramente. Así que bueno. Bueno, temporada Tauro, hay uno, dos, tres planetas en casa cinco, ¿no? Mira vos, eh, bueno, ¿qué pasa con la carta astral de un ascendente Capricornio? No sé si se escucha bien. Mira, justo hoy está el punto de la fortuna en Capricornio. Bueno, Capricornio, esperemos hacer platita hoy. Eh, tenemos a Plutón. Según esta carta astral, un Capricornio ascendente de Capricornio está Plutón en casa uno todavía. Hace 18 años, Capricornio, que te venís transformando tu cuerpo, tu personalidad, sacando el viejo yo de tu vida, ¿no? El ascendente es la máscara que vos te pones para sociabilizar con las personas, ¿no? Es la máscara que vos te pones, es tu imagen, es tu, es tu cara. ¿no? es la cara con la que vos salís al supermercado todos los días, suponete es como la gente te percibe a diferencia de cómo sos realmente no si sos capricornio te recomiendo hacerte una carta astral porque te sirve para toda la vida conocerte no y también te recomiendo ir al psicólogo ah, decía. porque Plutón Plutón es el planeta de la transformación de la muerte y la transformación eh, así que esta transformación es muy complicada, ¿no? Sobre todo, como te dije, venimos de eclipses en escorpio. Un ascendente capricornio tiene a escorpio en la casa 11. Como digo siempre, ¿no? Capricornio, venís transformando tu personalidad, tu mascarita, desde hace 18 años. Bueno, esta transformación se va a pasar a acuario, ¿no? Un ascendente capricornio está transformando su propia imagen. Yo, por ejemplo, en soy Capricornio. En 18 años me hice 200 mil millones de tatuajes, no sé si me ve. La imagen, ¿no? La imagen que vos tenías cuando eras chico a la imagen que tenés ahora, por ejemplo. Es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Bueno, para algunos Plutón sigue en casa uno, pero ya está en Acuario. Para, para otros... O sea, tienen ascendente Capricornio, como siempre digo, esto es para ascendente Capricornio. Después voy a hacer la lectura general para Capri también, ¿no? Es un especial. También es una transformación radical en el modo de ganar plata. Un ascendente Capricornio tiene Acuario en la Casa 2, ¿no? Es ganar plata a través de los amigos también, de la libertad, de la espiritualidad también puede ser, ¿no? Eh, y esta transformación radical se va a pasar a tus recursos. A ver... No sé cómo venías hace 18 años atrás de plata. <risa> los recursos es lo que vos tenés para ofrecer. Para recibir hay que dar. Es, es mentira eso de que es recibir, recibir. Es, recibir solamente es muy escorpio, ¿no? Eh, el tema de recibir herencias, de ser mantenido, mantenida. ¿Vos qué tenés para dar? Porque esto es lo que se está tocando. Pero aparte de eso, el tema de los eclipses, que es lo que yo quiero ver... Es, es, pasa lo siguiente, te voy a hacer una rueda astrológica, ¿no? Mientras voy mezclando las cartas. Mientras voy a sacarte unos totems. Esta es un, una muestra gratis de lo que hago en las lecturas privadas. Tengo una promo especial para Argentina, para gente de otros países también. Tengo Paypal, ahí lo puse en el enlace. Eh, solo respondo mensajes por Instagram a gente realmente interesada en leerse la carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Las lecturas que hago son como un podcast. Yo las grabo, es como esto... Y te mando el link para que vos la veas. Solo ve la lectura de la persona que tiene el link. O sea, vos, ¿no? Solo respondo por privado al Instagram. perla.negradorada.tarot Tengo una promo especial súper, súper, súper accesible. Así que háblenme. Bueno, lo que te decía, ¿no? Si sos ascendente capricornio. Tenemos transitando a tu regente en Pisces en tu casa 3. ¿Cómo te comunicas, no? Con seriedad. Sos poco serio. Depende del ascendente, ¿no? Esta persona que estoy viendo tiene a Júpiter en casa 3. Es una persona X. Me da que también tiene Luna en Pisces. Bueno, hoy no voy a hablar de la Luna y todo eso porque es un ejemplo X general. Saturno tu regente en casa 3 es hablar con seriedad, exponerte las pilas con hermanos, hermanas, es ponerte las pilas con tu ciudad, con tus parientes, con gente de ciudades cercanas, con los vecinos. Puede ser que, si no sos vos, tengas vecinos muy estructurados que sientas que te vigilan, o que vos vigilas, o no sé, esas cosas, ¿no? Las estructuras alrededor tuyo, las estructuras en, en tu ciudad de al lado, ¿no? Lo que pasa por fuera de tu casa. Después tenemos. A ver, Saturno en Pisces también es hablar de espiritualidad, ¿no? Pisces es espiritual, es ponerte las pilas con el arte, ponerte las pilas con la espiritualidad, ponerte las pilas con estudiar cursos y terminarlos, ¿no? Bueno hay que ver el ascendente, pero Capricornio bien aspectado es un signo constante, que me acuerdo que en la última lectura hablábamos un poco de que hay que ser constante y siempre y cuando seas constante, todos los días un poquito, vas a lograr esta meta, ¿no? Así que es comprometerse realmente con tu mente, tu mentalidad, tus conocimientos, tus cursos cortos, como te decía, ¿no? Hacer varios terminalos. Porque solo así vas a poder ejercerlo, por así decirlo. Bueno, pues tenemos... Si se escucha un ruido, estoy en, hoy hay un ruido impresionante. Así que bueno, estoy en vivo. Eso es lo interesante de estar en vivo. Bueno, ahí puse la dinámica para los que quieran consultar. Eh, respondo a las consultas solo cuando termine la lectura. Es especial Capricornio, así que supongo que se va a conectar gente de Capricornio solamente hoy. No lo fijé el mensaje. Ahí lo voy a fijar. Bueno, como te decía, ¿no? Ascendente Capricornio. Si sos Capricornio, mira tu ascendente. Las lecturas que emito en vivo quedan acá en YouTube, en la solapita de en directo. No van a aparecer en la parte de videos, ¿eh? Se separa. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos... Quirón en Sanador herido, que yo siempre hablo, porque yo soy de la Escuela de Astrología, el dolorcito estuvo en tu casa, estuvo en tu infancia, estuvo en, no sé, si sos adulto, bueno, no, a la gente joven también le pasa, ¿no?, de perder a tu papá, de, de perder a tu mamá. Un dolor por la familia, un dolor con el papá, porque la casa 4 es tu papá. Eh, tenemos a Júpiter también transitando en casa 4, así que... Si tenías heridas en la infancia, se pueden estar tocando. Puede ser que haya familiares que te hagan recordar. Puede ser que, no sé, que de repente te acerques a un familiar que te haga acordar de algo que te dolió mucho cuando eras chico, ¿no? Eh, o que te hablen de un tema que te duele. Eh, después, Júpiter en casa 4 también está agrandando a todo lo que toca, ¿no? Entonces, uf, justo esta persona que estoy viendo es un ejemplo X. Tiene... Marte en casa 4, nodo norte en casa 4, la mala suerte en casa 4. Yo esto lo puedo ver en tu caso particular. ¿eh? Si vos tenés. Eh, suponete que en tu carta astral tenés la mala suerte como esta persona, Júpiter está arriba, agrandando a tu mala suerte en tu casa. Dios. Hay un tema, ¿no? Si vos sos propietario, que yo acá en el interior lo veo. Hace poquito que yo vivo en el interior. Generalmente eh, viví 17 años en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Y recién ahora estoy en el interior. Estoy viendo acá la gente se hace la casa. Yo pensaba que, era, que ya no pasaba más. La gente se fabrica su casa. Entonces, Quirón, el senador herido, es arreglar tu casa es, eh, no sé, compararte con los demás porque, no sé, tu casa no te gusta, puede ser, o mismo comparar tu familia con la familia de otras personas, ¿no? Júpiter está agrandando todo lo que toca, así que también puede ser que agrandes tu casa si sos propietario, si sos dueño, o es también vivir en una casa más grande, por ejemplo, ¿no? Después tenemos, los eclipses se pueden dar entre tu casa 4 y tu casa 5. Justo esta persona que estoy viendo, Ascendente Capricornio, Capri, Ascendente Capri, tiene el Nodo Norte en el límite. Entonces, vos hace un año venís tratando todo el tema familiar. Y ahora vas a empezar, recién ahora... Ah, no, al revés, perdón. Todo el tema del amor. Recién ahora vas a empezar de nuevo a tratar el tema familiar. Me, me equivoqué, porque es así. Los planetas van para un lado en la carta astral y el Nodo Norte va al revés. Por eso me confundí. Bueno, soy un humano... Eh, equivocarme significa que no soy un robot IA como otros youtubers que que hacen la, los videos diciéndole al chat GPT, por favor, a ver, decime qué le va a pasar a esta persona así que bueno, soy sí, humana listo, tenemos a ver que vuelvo a abrir acá la carta astral bueno, den like, compartan, comenten si se conectan, ¿no? todavía no empecé con el tarot Así que hoy es una especial y me voy a tomar todo mi tiempo. Temporada Tauro. Capricornio, ¿estás enamorado? ¿Enamorada? ¿De quién te enamorás? ¿Haces arte? ¿Sos artista? ¿Tenés algún proyecto creativo? ¿Tenés hijos? Porque tenemos Mercurio en Tauro, Sol, Nodo Norte, Urano, Juno. Si tenés hijos es comprometerte con tus hijos. Comprometerte con alguien por hijos o por querer tener hijos. Eh, también es uno ahí te estaba diciendo comprometerte con la persona de la cual estás enamorado, enamorada, suponete, ¿no? Después tenemos también no es solo esto, sino que está Urano ahí haciendo estragos. Los que están solteros es un amor atrás del otro, nuevo. Comentenme si esto es cierto. Es me enamoré de este, a de repente sabes que me enamoré de otro. Sabes que de repente me enamoré de otra. No. Nunca me había dado cuenta de esto, y eso que Urano está en Tauro hace mil años. Y aparte de eso, los eclipses del año pasado fueron en Tauro. Entonces, un nuevo amor, un nuevo modo de enamorarte, enamorarte a cada rato de una persona nueva, de repente, pum, me fleché con esta persona, de repente, pum, me fleché con esta otra persona, <risa> me muero. Y Mercurio retrógrado, un Tauro ahora. está puede ser que si estás enamorado de alguien, cuando eras chico, joven, esta persona puede volver a aparecer. Te la podés volver a cruzar en la calle, ¿entendés? Eh, esto puede pasar, astrológicamente. Pero bueno, según esta carta astral que es general, no es para todos. Como dije, algunos siguen trabajando el tema del enamoramiento de los hijos, de proyectos creativos, de querer tener hijos o no, posiblemente de tenerlos, de los niños de su familia, darle bolilla a los nenes de su familia, por ejemplo, ¿no? Eh, niños, siempre se puede aprender. Los niños son grandes maestros, ¿eh? Y bueno, como dije, que el sanador un herido te está metiendo el dedo en la llaga dentro de tu casa o de tu familia, si tenés problemas con tu padre, con tus padres, eh, está agrandando todo esto. A la vez también se te está protegiendo, a la vez también está sanando estas heridas. Para sanar las heridas hay que reconocerlas. Por eso digo que... A ver, yo veo acá en el interior que en Capital es una ciudad que todo el mundo hace psicoanálisis. Es normal, porque es una ciudad que te estresa, ¿no? Bueno, en el interior yo veo que la gente le tiene pánico. Y la realidad es que un poco de pánico da, ¿no? Enfrentarte con tu lado oscuro y con tu herida. Bueno, Capricornio, enfrentala, ¿no? Porque una vez que vos reconoces tu herida, empezás a sanarla. Es la única manera de sanar, enf eh, enfrentándola. Sabiendo que tenés el dedo lastimado, la única manera de curarlo es haciéndote cargo realmente viendo que tenés el dedo lastimado, por ejemplo, ¿no? Te lastima la cosa que pasó con tu mamá, con tu mamá. Enfrentala, ¿no? Te vadas con drogas y alcohol. <risa> Porque también está Neptuno en ahí. Entonces, esto es un tema. Después que tenemos hoy eh, Venus en Géminis, Venus en Géminis en tu casa 6 está cayendo ahora que es embellecerte por salud, eh, dieta sana, cuidar tu cuerpo, eh, tu carita, el modo de comunicarte, hablar sobre salud, eh, googlear sobre dietas, eh, ir al gimnasio, eh, embellecer todo lo que es tus rutinas diarias, todos los días vos qué haces, todos los días vos qué comes, todos los días vos que tomás, todos los días vos, eh, no sé, cómo cuidas tu cuerpo. Después tenemos transitando a Marte en Cáncer, que en este caso puede ser peleas con la pareja. Puede ser energía sexual más fuerte si estás en pareja, ya conviviendo. Como dije en la lectura anterior, mira cómo está la mesa sucia del viento que hay. ¿Dónde está el trapito? Voy a buscar el trapito porque... A ver, un segundo. a entrar en una tierra como que mi limpia tu casa también eh. hay un viento hoy se abrió la ventana y mirá la mugre que hay en la mesa Cuando a mí la mugre no me gusta mucho bueno eh, lo que te decía, no, las rutinas diarias Venus, que casualmente está en la casa 6 es embellecer tus rutinas diarias todos los días, vos qué haces no? bañate todos los días, ah no, es un ejemplo bueno, hay gente que no se baña una vez eh, yo vivía en una pensión eh, en Capital Federal con chicas de Venezuela y Colombia. Se bañaban cada tres días porque decían que el pelo se les arruinaba. <ríe> Báñense, De verdad, Venus en Casa 6 es belleza personal, ¿no? En serio, todos los días vos qué haces. Bueno. Marte en casa 7, como dije, los que están en pareja ya viviendo, que no es lo mismo eh, que el enamoramiento. Una cosa es el corazón y otra cosa es con quién vivís. Hay gente que vive 40 años con una persona y se tratan re mal. Y ya son como hermanos en lugar de, de estar enamorados, ¿no? Bueno, Marte en casa 7 es energía sexual con la pareja. Hoy está la luna en casa 8, así que bueno, tengan sexo. La luna en casa 8 leo hasta hoy. Bueno, ¿qué más? ¿Los eclipses? En Escorpio y ya, y ya arranco con el tarot, los eclipses en Escorpio están... Mirá todo lo que estoy hablando. Venus en Géminis. Bueno, los eclipses en Escorpio es amigos que ya no van más, ¿no? Esta persona que estoy viendo tiene Venus en Escorpio, así que puede ser que, si justo tenés Venus en Escorpio o planetas en Escorpio esté saliendo de tu vida esto. Saliendo de tu vida amigos, saliendo de tu vida... clubes, grupos, saliendo de tu vida grupos que no van más, amigos que no van más, ¿no? porque Saturno en casa 3 te está dando un pensamiento diferente, como lo dije. A ver qué totem de poder tenemos para Capricornio hoy... El Puma. No sé qué me río, te juro. Mira, dice El Puma. El Puma hoy te confiere el poder de la autoconfianza. Te confirma que ya cuentas con suficientes recursos y conocimientos. Ahora solo queda confiar más en ti mismo. Entrega tus miedos a este poderoso animal de poder. Él los transformará en seguridad, confianza. Seguridad y confianza, Capricornio, para vos. Bueno, trabaja en esto, si no, ¿no? El puma aparece en nuestras vidas cuando hay una necesidad de protección física y espiritual. No hay nada que temer. El puma está ante ahora. Protección física y espiritual. Protección física y espiritual. Bueno, venus en Géminis, en casa 6. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, tus rutinas diarias, ¿no? Cuida tus pensamientos que no te condicionen también en tu, día, en tu día a día, ¿no? Sobre todo si sos autónomo y todo eso, todos los días es cómo pensás vos. A ver, también puede venir, para los que están solos o solas, puede venir el amor de la mano del trabajo. Eh, no sé, salir a la calle, cosas que vos haces todos los días, ¿no? viene Puede venir por ahí también. Voy a sacar otra carta más. Yo estoy arrancando con el tarot. Quería hacer esta intro de Carta Astral, que es el tipo de lectura? En las lecturas privadas divago mucho menos, ¿no? También en los vivos hago tiempo por si se quieren conectar y todo eso. Bueno, tenemos Capricornio. 6G te que salió. Esto es tarot evolutivo, ¿eh? Es tarot optimista. No optimista, porque yo no dibujo las, las lecturas ni las falseo, pero es como para ayudarte a crecer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que harían los amigos. Y que Capricornio está sacando los, ma los malos amigos de su vida. <risa> la gente que no ayuda a crecer. Entonces, fíjate esto, ¿no? Capricornio, la lección de esta carta nos habla que es momento de reflexionar sobre nuestras emociones. ¿Somos genuinos con nuestro sentir? El Nudo Norte en Casa 5, o sea, ¿estás enamorado de verdad? ¿Por qué estás con la persona que estás? ¿Te hace sentir cosas buenas? O sea, ¿realmente estás con alguien que te genera una emoción positiva? ¿Realmente elegís a gente que te hace feliz o elegís a gente que no te quiere? ¿no? Es como que, ¿por qué elegís la pareja que elegís? Y acá dice, ¿sos genuino con tu sentir? Dice, dejamos aflorar emociones tales como los miedos, la ira. La inseguridad. Este símbolo nos invita a comenzar el camino de conexión con nuestro cuerpo emocional. Cuerpo emocional. venimos en Casa 6. Y así poder liberar emociones estancadas, obsoletas, negadas y caducas para poder sanarlas. Es lo que dije hoy. Quirón, el sanador herido, en tu casa 4. ¿Tenés problema con tus padres? ¿Cómo lo vas a solucionar si no los enfrentas, ¿No? Si no conversás sobre esto, si no haces terapia. Por ejemplo, ¿no? si no te haces cargo de que realmente esto te duele. Eh, la gente que tiene problemas con vicios y todo eso, generalmente es para evitar sentir, ¿no? Y no quiero hablar mucho, mucho, mucho de esto porque YouTube reprime. Así que esto hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, eh, dice, ¿sos genuino realmente con, con lo que vos sentís? O sea, las emociones estancadas. ¿Lloras? ¿Lloras? Las emociones negadas, caducas, para poder sanarlas, hay que hacerse cargo de lo que uno siente, ¿no? Dice, Capricornio es, es acusado de un signo frío, así que es una coraza, obviamente, ¿no? No sirve de nada reprimir las emociones, lo que es ese punto. Todas las emociones enseñan, dice, también nos pide armonizar nuestras emociones con nuestros pensamientos. A ver, hay un tema, porque a mí me gusta el psicoanálisis, no soy psicóloga ni nada de eso, ¿no? pero en psicología barata, la esquizofrenia es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es sentir de una manera y pensar de otra, lo que te digo, ¿no? Eh, ¿Estás con la persona que, que te hace bien o, eh, o estás con alguien y estás enamorado de otra persona? o ¿Cómo es? O sea, vos estás acorde, vivís una vida en base a lo que vos pensás y sentís, a la vez va de la mano lo que pensás y sentís o nada que ver. O vos sentís que querés hacer una cosa y pensás otra, entonces vas por lo que pensás, ¿no? ¿Cómo sería? Acá el pongo te decía, autoconfianza, que vos eh, tenés ya los recursos de conocimiento suficientes por un lado, y después te decía que armonices lo que vos pensás con lo que vos sentís, que te pongas de acuerdo, ¿no? Ponete de acuerdo en lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y después dice, nos invita a realizar una purificación ambiental, <risa> para potenciar este periodo en el que trabajarás. ¿Viste que yo pasé el trapito por la mesa recién? Limpia tu casa, saca la ropa sucia, hace espacio para lo nuevo. No es joda, en serio, por algo pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, voy a hacer una lectura general, todavía no arranqué. ¿eh? A ver, quiero sacar... Primero voy a hacer esta. Voy a ver todo lo que es trabajo, voy a ver lo que es mente, voy a ver cómo está. Esto es general, obviamente, ¿no? Como dije, hago carta astral con tránsitos planetarios de modo privado por el tema de los eclipses. El eclipse en Escorpio se da en tu casa 5. Todavía sigue saliendo a la luz cosa de los amigos. Todavía sigue saliendo a la luz cosa de los grupos. El grupo de pertenencia tu grupo social, ¿no? Y después, más adelante, el estatus, la carrera en la regla Bueno. Vamos a ver un poquito de cada una de las áreas. Mente, trabajo, vínculos, a ver si realmente la área está están los amigos o qué es lo que pasa. Se ve algo. Mira, esta es la parte de trabajo. Acá tenemos una mujer muy presente. ¿Viste que decía esta carta de puma que Tenés los conocimientos suficientes. No o sé sea, qué trabajás, ¿no? Esto es general. Dice que confíes en vos mismo o en vos misma y que vas a tener seguridad y confianza, ¿no? Protección física, espiritual por un lado, protección de tu hogar, limpieza, purificación. Entonces, también pasa por la mente, ¿no? Entonces, lo digo porque sale esta reina de espadas que tiene que ver con una persona. La, la reina de espadas es, rige a los pensamientos, rige los ideales. Tiene que ver con. Es una persona que agarra la espadita y dice: Vos sí, vos no. Vos sos buen amigo, vos no. Ah, eh, a vos esto, vos lo otro. Esto pasa en el trabajo, ¿no? Puede ser una jefa, puede ser si vos sos jefa, vos misma dando órdenes, ¿no? Acomodando la situación a tu favor. Si sos hombre autónomo, puede ser que vos estés con esta energía receptiva. ¿no? de decir, bueno, espero que vengan a mí, pero también sé discernir. También es, a ver, adaptar a otras situaciones general La reina de espadas vibra como una viuda. Si so, eh, en el tema trabajo, ¿no? Vibra como una viuda, vibra como una mujer sola. Una mujer que ya pasó por un montón de situaciones y mentalmente mentalmente se está preparando de un modo diferente. Como te dije, tu regente, Capricornio, tu regente, Saturno, está en tu casa 3, que es la casa de tus pensamientos. Entonces, yo creo que estás organizando tus pensamientos para lograr un éxito económico, material, ¿no? Esta es la carta del éxito acá. Pero a la vez es como lo que yo siempre digo, Capricornio mal aspectado solo se dedica a trabajar y no a las emociones. Y no nos olvidemos que acá decía que equilibres tus emociones con tu mente. Entonces, está poniendo la mente en el trabajo y la libido en el trabajo también? ¿Cómo sería? Entonces tenemos este ocho de espadas que tiene que ver con esta energía de prisión, ¿no? Esta energía de aprisionamiento, esta energía de decir, sí, está bien, quiero tener esta meta, sí quiero tener este éxito, pero no salgo de ahí, ¿no? El Indio solar y de los redonditos ricota que hace la plata desde la casa y no sale a ningún lado. Preso en mi ciudad. Bueno, eh, tenemos, a ver, mente. Transformación radical, ¿ves? Yo no sé capricornio porque esto es general, obviamente, ¿no? Hay que ver si qué capricorniano está acá conectado o qué capricorniana está acá conectada porque el tarot agarra las energías de la gente que anda cerca. Bueno, comenten qué onda. A ver, energía del momento. Estamos me gustó. El dos de copas. El Lodo de Copas es una carta de encuentro, de un mano a mano, como te dije. El Lodo Norte, si estás solo, sola en la vida, nunca le das bola al amor porque te traicionaron, porque tenés miedo que te hagan daño y solo te enfocás en el trabajo como los capricornianos ambiciosos. Eh, que no lo veo mal, pero también es importante tener en cuenta que el amor también es importante ¿no? y va de la mano. Entonces, esto es una energía de encuentro, para los tan solos dos horas sí está bien aspectado para conocer gente, pero, ¿salís de tu casa?, o sea, ¿te mostrás disponible?, ¿vas a lugares de tu gente de interés?, o sea, ¿vas a hacer cosas que tienen que ver con tus gustos?, porque si no, si vas a un lugar donde no hay gente de tu mismo gusto, eh, vas a encontrar gente que nada que ver. Entonces, eh, hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, con lo que uno siente que con lo que uno piensa. Si haces las cosas bien, o sea, si realmente querés y tenés ganas, Está todo bien aspectado para nuevo amor. Enamoramiento. Esto va a pasar por el corazón, como digo siempre, capricornio. O sea, no tiene que ver con interés. No tiene que ver con ambición material. No tiene que ver con la plata. No tiene que ver con querer ser mantenido o mantenida. No tiene que ver con herencias ni nada de eso. Tiene que ver con... Siento, me gusta esta música. Voy a ver esta banda. Ahí puede ser que encuentres el amor, ¿no? Es un ejemplo. No sé, me gusta cocinar. Hago un curso de chef. Ahí lo puede encontrar. Es un ejemplo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Pasa por el corazón. Pasa por realmente hacer algo que te llene a vos tu corazón. Eh, si estás bien aspectado, vibrando al amor, eh, es posible que así se encuentre, ¿no? Por otro lado, lo que te decía, ¿ves? Que siento que en un futuro, esto es muy importante, porque, ¿por qué lo digo? Porque salen como esta prisión mental, ¿no? Como decir, bueno, estoy caprichoso, caprichosa con esto. Y no le doy bola a la otra área de mi vida. ¿De qué venimos? ¿Se ve más o menos? A ver. A ver, para. Voy a acomodar la cámara. Quiero que se vea. Bueno, igual se ve algo, ¿no? Estoy en vivo. Así que... Háblenme chétenme porque estoy. Leo el chat y todo. Bueno, acá, ¿ves? Quería acomodar la cámara para esto, para mostrarte lo que es el pasado para entender el futuro hay que entender el pasado tenemos una señora sola <ríe> eh, también los que están en pareja puede ser que se sientan solos aún estando acompañados ¿no? entonces la energía del ermitaño en tu mente como te digo el ermitaño está en tu mente o sea por ahí si sí estás rodeado de gente pero te sentís solo igual sola igual no Capricornio en el corredor de fondo solitario. Bueno, eh, tenemos acción igual, locura y corte. Por eso te digo, por ahí, estás... yo te, por ejemplo, no suponete, yo te digo, estás re bien aspectado para que encuentres un amor y te empezás a lanzar a cualquier cosa y no sale bien, ¿me entendés? Porque no estás alineado realmente entre tus emociones y pensamientos, no estás eh, yendo a los lugares adecuados, no te estás mostrando vibrando el amor, te vibras en carencia ¿no? es como decir, bueno hay gente que eh, busca saciar estos problemas familiares con el amor mm, ayer estaba viendo un terapeuta que decía eh, no busco una pareja busco una madre y Capricornio eh, tiene el sanador herido en la casa, hogar familia entonces, mm, si vos buscas en una pareja eh, llenar el vacío que te dejaron tus padres no vas a no te va a ir bien, por más que esté astrológicamente aspectado, ¿entendés? Y esto es lo que siento que está pasando, porque es una energía de soledad y de llenar el vacío, más que realmente saciar el corazón, ¿no? Y ves, es una energía de arriesgarse mucho con algo y que realmente esto se corte. ¿A qué puede ser gente del pasado que tenga que ver con Libra? Puede ser Libra, puede ser Géminis, puede ser Acuario. Hay gente de Virgo también, hay gente de Leo. Ahí <ríe> están todos los... Por eso te digo, porque una no casa cinco Es paso de un, de un amor a otro Por llenar el vacío Y en realidad estás vibrando carencia ¿no? Hagan terapia <ríe> Me hace daño Mira, eh, tenemos Ves esta persona que acciona Hacia la gente que está sola También puede ser que eh, Esté solo realmente Y la gente mmm, quiera diga Bueno, ah, este está solo, que comparta sus recursos conmigo <ríe> Ves esta, esta señora está acechando este solitario y este otro está acechando este solitario. no Es gente que viene a vos también y que te arriesgas y todo, pero sale mal, sale mal. O sea, veo que todo, todo el tiempo en el pasado has intentado hacer cosas que se van cortando rápidamente. no Urano está haciendo esto. Es probar con una cosa, probar con otra. Para los que están solos, no digo que para todos sea igual. Tenemos eh, Sagitario, Leo, Aries, puede ser también. Eh, y acá también energía de aire, ¿no? Bueno, en el presente, ¿qué tenemos? Tenemos un triunfo. A ver, Capricornio, esto sí lo veo mejor al presente, ¿no? Luego de todo este quilombo que hubo en el pasado. Siento que hay un reconocimiento que transforma toda la situación. Siento que tal vez... Eh, tenés eh, alguien que te dice, che, qué bien esto, y te, te da vuelta la cuestión. O sea, tal vez, no sé, como te digo, yo hago las cartas astrales y te digo, ¿dónde está el punto de la fortuna, tu luna, tu venus? Te digo, bueno, te, lo mejorcito que tenés es esto. Entonces, siento que sí puede ser que te hayas alineado de cierta manera para ganar la plata con algo que se te acomoda un poco mejor, ¿no? Porque el reconocimiento está en el trabajo. Pero esto, digamos, es a lo que estás dándolo todo y falta algo más, ¿no? Entonces, este reconocimiento da vuelta a la cuestión, te saca de tu zona de confort. Y mira cómo está este en su zona de confort, ¿no? Sentadito en el sillón, tomándose un vinito. ¿Cómo <risa> <Me> está? <gusta. risa> bueno, esta persona, este nuevo de copas. Hay mucha energía de soledad, ¿eh? Mira, salió nueve acá, nueve acá, nueve acá. Soledad. De todas maneras, rápidamente, rápidamente. Porque si vos estás bien económicamente, como estamos en Grecia, acá se te están acercando medio como de desesperación, también puede pasar y te das cuenta, ¿no? No gusta. Entonces tenemos esta persona solitaria ahí, sentadita en el sillón, tomando su vinito, y pasan cosas rápidamente. Capricornio, rápidamente vas a tener un alegrón. Hoy, mañana, pasado, porque es en el presente. Sale el sol para vos, como está saliendo el sol ahora en mi casa, que está iluminando toda la lectura. Sale el sol para vos. Tenemos la carta del sol acá. Esto me gusta. Pero vos en silencio, en secreto, sin decir demasiado, ¿no? Voy a desglosar un poco más antes de ir para el futuro. En la mente tenemos... Como sale el sol acá en las cartas, sale el sol en tu lectura, como te dije recién. En la mente ves esta energía de soledad, querés transformarla. A ver, si venís con alguien, es decir, bueno, si venís es una pareja, suponete, ¿no? Eh, es introspecciono y me aferro a tener mi espacio, a tener mi lugar, ves, por ahí agrandas la casa y te haces un, una habitación estudio en tu propia casa para trabajar desde tu casa, ¿no? Porque la plata está en tu casa. No sé si la ves, mira, a ver, voy a correr acá. Esta es tu zona de casa, entonces Júpiter en casa 5 está agrandando tu casa, está agrandando la familia, ¿no? Puede ser que decir, bueno, capaz de estar en pareja y decir, bueno, necesito ya mi propia habitación, que sea como mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, para tener mi momento de introspección. Porque también está la sacerdotisa acá, ¿ves? Al final hay que adaptarlo a la situación de uno. Y tenemos aferrándose a una transformación radical, ¿no? Si estás solo o sola, puede ser que se transforme la situación y te aferres a este cambio radical. En lugar de fluir, siento que te estás aferrando a la muerte. Ah. Bueno, a ver, en, la, en los vínculos, a los amigos. En los vínculos y en los amigos, tenemos acá... Gente de Sagitario, Leo, Aries. Tenemos... No sé, Capricornio, porque por ahí estás aislándote de la joda también, ¿no? Para los que son jóvenes, suponete. Los que salen mucho y todo eso. Hay una especie de recuperación también de algo. A ver, puede pasar varias cosas, ¿no? Como que hayas estado activando demasiado con amigos, saliendo mucho y no enfocándote. Como que siento que te estabas enfocando mucho en una sola cosa de tu vida y falta más, ¿no? Acá puede ser un amigo que se está recuperando de vicios también. Puede ser que te estés mostrando como más alegre de lo que estás realmente con amigos, no contando demasiado. Porque viste que acá decía, si realmente te haces cargo del enojo, si te haces cargo de la ira, si te haces cargo de las emociones negadas, ¿no? Entonces puede ser que algunos estén poniéndose la máscara de estoy bien y no le están contando realmente a sus amigos o amigas que no lo están pasando bien. Si no sos vos, puede ser una persona cercana a vos, ¿no? Que, que esté en reposo. O que se está aislando del mundo para sanar una situación emocional fuerte que ha vivido, ¿no? Tenemos igual salida y todo eso, pero luego de eso hay que recuperarse de esto, ¿no? Hay una recuperación dentro de la cuestión de amigos, de amigas. Es como si fuese que también una recuperación de una traición puede ser, ¿no? Bueno, en la parte del amor... Ah, dejo el mate un segundo y se pone tan feo. En la parte del amor... ¿ves? Viene algo nuevo. si ¿Estás solo sola? Viene alguien. O sea, acá es liberarte. Salí, ¿no? Tenemos el loco, es una carta que tiene que ver con arriesgarse y el 8 de bastos es va a pasar algo rápidamente, hoy mañana pasado. Puede ser que salgas con un amigo, con una amiga, puede ser que no sé, porque esto es en el amor igual. Entonces, es un tema porque si estás en pareja es hacer las paces. Hay una especie de reseteo, pero... Y de energía de pasión, como te dije. A Sané de Capricornio hoy está la luna en Leo, en casa 8, que es energía sexual, ¿no? Está Marte en casa 7, que es energía sexual también. Pero también es, puede ser eh, porque Mercurio en casa 5... Mira, el corazón y, el, y la pareja es lo que está siendo afectado. No, no voy a mentir en esto. A los Capricornios no le importa nada el amor. Les va a tener que empezar a importar, ¿No? Eh, qué importante es abrazarse, ah, sentirse los cuerpos. Hasta de Capricornia tiene el modo de enamorarse taurino, ¿no? Así que, bueno. Mira, tenemos, como te dije, rápidamente vas a, va a pasar algo. Vas a armonizar esta cuestión. O sea, el 8 de bastos es energía sexual, como te dije. O sea, acá te vas a liberar y te vas a arriesgar a hacer algo urgente, rápido, ¿no? Y esto te va a dejar más tranquilo, más tranquila. Eh, no sé, porque en Capital Federal se rehúsa el tema del amor libre, así que los amigos con derecho, es lo que más siento, ¿no? Los amigos con derecho, es lo que más, más, más, más siento. O si no, es medio hacer amigo o amiga de tu pareja, esa cuestión, ¿no? Bueno, eh, ya más o menos voy terminando, así que... Si quieren hacer una consulta, es un aporte por Paypal o Mercado Pago, que ahí deje todo. Bueno, el tema de la salud... Qué suerte los capricornianos están armoniosos en, en su corazón. Bueno, la salud. Acá, cuidado con esto. Porque no sé si han pasado por un accidente, una operación o algo de esto. De todas maneras, sale el sol como te dije. Es como si fuese que hay una especie de inestabilidad emocional por momentos. Por momentos se ve bien y por momentos se ve mal, ¿no? Por momentos es como que sale el sol en tu salud como está saliendo el sol ahora en la lectura, como te dije recién. Parece un chiste, pero es verdad. O sea... Siento que has atravesado por un cambio drástico radical en tu salud, en tu dieta, en tu modo de cuidar tu cuerpo, ¿no? Estabas haciendo algo, se cortó de un día para el otro. Estabas haciendo nada, de un día para el otro empezaste a hacer de todo, ¿no? El sol es aprovechar los horarios diurnos, aprovechar el sol, toma vitamina D, <ríe> en serio, o sea, sale el sol en tu salud. Entonces salía a caminar del día, ¿no? Dale bola al día. ¿Qué pasa del día, no? Porque también siento que estás... Bueno, en este caso esta persona pesimista, que Capricornio mal aspecto pica de pesimismo, eh, está dándole la espalda a lo bueno mirando lo malo. Pero a la vez, qué loco, porque este que está mirando lo malo, está mirando al sol. Así que que hay un tema de entre lidiar con la tristeza y la alegría, como te digo. Fíjate que en los amigos también salió este nueve de copas que tiene que ver... Tal vez es salir solo de noche, ¿entendés? salir solo a dar una vuelta, porque el 9 es energía de ermitaño, salir solo a tomar algo, ¿no? Y después, te, ¿con qué fin? Tenés que recuperarte de esto. Entonces, siento que hay una especie de... Por momentos estás muy, muy feliz, muy alegre, por momentos muy pesimista. Por momentos está feliz, por momentos, no sé. Tenés que estar lidiando con estos malos pensamientos. Y también puede ser acá un hombre. Fíjate este Darks, que me encanta la, la chaqueta de cuero. Cómo está mirando este sol. Los niños puede ser también, ¿no? Tener hijos, no tener... El sol, fíjate que es un niño, este bebé, acá. Así que bueno, no sé, Capricornio, si no pasó, te separaste de alguien o qué pasó, porque esto también puede ser que te entristezca mucho, ¿no? Por momentos estás bárbaro, por momentos estás mal, porque el éxito y el reconocimiento están en el trabajo. Entonces puede ser que si venís bien económicamente, pero te separaste de alguien, estás triste igual. No nos olvidemos igual que tenemos este dos de copas, que es un encuentro mano a mano, donde nadie pasa por arriba a nadie, ¿no? Y para los que viven con gente, hogar, casa, familia, tenemos esta, esta parte acá que Lo que le dije, Quirón, el sanador herido está haciendo estragos en tu casa, en tu hogar, tu familia, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué tenemos? Este caballo de espadas es un corte, ¿ves que te digo? Hay introspección. Siento que te estás guardando mucho de parientes, que te puedes estar guardando de juntarte con algunos familiares, puede ser también, pero esto es para evitar el dolor, esto es para evitar que te hagan comentarios feos, esto es para evitar que te hablen de algo que, que te haga recordar algo que no te gustó, ¿no? Eh, Como dije, la plata la veo en la casa yo. Es en el único lugar que salieron monedas, en la plata. Capricornio, si trabajas de tu casa, acá está. ¿no? Por lo menos algo, ¿no? Te digo, wow, qué zarpado, que bien, porque la sacerdotisa no es la emperatriz, la sacerdotisa es poquito, es, viene algo hasta ahí, ¿no? De pedito alcanza. Bueno, mandan un regalito, una propina, si le gustan los mensajes. No es necesario preguntar algo, ¿no? Pero sí, la plata está en la casa. Acá hay un corte, ¿Ves? Está la emperatriz, la sacerdotisa, perdón, la sacerdotisa. Puede hacer que haya varias mujeres también acá. Una pelea puede ser entre dos personas. Acá es una sacerdotisa, que es una mujer que está estudiando, puede ser puede ser una... Mira qué linda que es, me muero. A ver si te resuena. mira este mensaje. Es una persona que es sanadora, es una persona que es muy espiritual. Es una persona que da consejos, puede ser también. Atención si necesitas algo, porque puede ser que una... Si sos hombre, suponete que una mujer te pueda dar consejos, que venga a tu casa una mujer también. Y acá puede ser, atención a las mujeres de tu familia, Tauro, Virgo, Capricornio. Si sos mujer Capricornio, acá te veo acá, mejor sola que mal acompañada, haciendo la platita con el búho en la mano. Y mira esta mujer rubia, mirala mira, mira si te resuena, ¿no? Cómo está vestida todo, porque a veces el tarot es gráfico, completamente gráfico. Ok, y quiero comentar el futuro también, que todavía no terminé. ¿eh? Para que vean, esto es un ejemplo de las lecturas privadas que yo hago. Ahora después voy a poner cómo es mi Instagram. Bueno, tenemos. Tenemos. Este ocho de espadas, ¿ves? Eh, siento que en un futuro, si no, llegas a liberarte de algo. A ver, porque... ¿Qué es lo que sucede? Siento que rápidamente puede llegar a venir un alegrón. Algo que no le vas a contar nada a nadie. Pero a la vez esto... Medio como que, ¿con quién disfrutás, no? De lo, de lo que ganás. ¿Con quién eh, disfrutás de noche del de logro que obtuviste? Esto puede ser lo que perturbe. Porque ves que siento... Bueno, está el tren pasando. Vivo cerca del tren, así que eh, no pasa nada con esto. Bueno, tenemos... ¿Ves este movimiento rápido? <risas> eh, fíjate esta persona se está aferrando bastante a los malos pensamientos por ahí como te digo tenés rachas ¿no? los que son autónomos por ahí tienen una buena racha y después una mala racha y se aferran solo a la mala racha en lugar de decir bueno pero lo bueno fue esto bueno pero lo bueno realmente fue esto otro entonces siento que vas a tener que recuperarte de aferrarte tanto a algo todos los astrólogos están diciendo que los eclipses es hacer y no hacer ¿no? no es darlo todo de golpe, no es obsesionarse para nada porque también pueden venir algunas cuestiones que no favorezcan demasiado, ¿no? Puede haber mucho cansancio también. Y acá está esta persona descansando luego de haberse aferrado demasiado a algo, ¿no? Y tenemos... Acá puede ser, no sé, gente que te saca la tranquilidad. Puede ser gente amigos o amigas. Como te digo, por ahí vos querés... Eh... Hacer buenos amigos, buenas amigas, y tienen otras intenciones. Y esto te decepciona, también puede ser, ¿no? Como yo siempre digo, Capricornio es muy literal y piensa que la gente es literal. Y la gente no es literal. Generalmente la gente miente. Es más normal que la gente mienta que que la gente hable de frente. Lo lamento, Capricornio. Said but true. Triste pero cierto. Entonces, puede ser que acá haya gente que se te acerque diciéndote ¡Hey amigo! hey amiga! Y en realidad lo que quiere es meterse en tu cama, ¿no? <risa> Fíjate si a vos te sirve o no te sirve, pero es lo que yo siento realmente, ¿no? Eh, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno... Los que se quieran ganar a algún Capricornio o Capricorniana, no es la manera, ¿no? Y creo que esto es lo que entristece, porque fíjate que la templanza es la carta de la amistad y esta persona está triste luego de esto, o sea, tengan cuidado con los amigos que tienen Voy a sacar más cartas igual, ¿eh? Porque no me termina de cerrar este último mensaje. Eh, que es muy similar a la energía que había salido la última vez que hice las lecturas. Así que... Si te vas a juntar con algún amigo o una amiga y no está dentro de tu ideología, no está dentro de la persona que vos pensás que te ayuda a crecer, todo eso, medio que te vas a juntar el pedo al peor a hablar con esta persona. Suponete ¿no? que vos estás soltero y te juntás con alguien casado y que vas a hablar, ¿entendés? O sea, son diferentes. Como decía yo siempre, como digo muchas veces, amigos, cuando uno es adulto, los amigos que quedan son los que tienen cosas en común. Arte en común, música en común, trabajo en común, proyectos en común y nada más. O sea, hay que ser realista con esto, ¿no? Siento que puede venir una tristeza de parte de un encuentro con un amigo, un amigo, una cosa así. ¿Cómo decir? Terminé, terminé juntándome con esta persona y al final me llenó de pensamiento que no sirven para nada. A ver, Capricornio, ¿qué más? Hablando de esto, sale esta energía de soltar. Tenemos, ¿ves lo que te decía recién? Fíjate, juntate con gente que esté como vos. Mirá esta persona. Es una persona que está acá y ahora en el presente. La, el color marrón mirando a estos dos como se quieren y vos estás ahí nati peluso que es de capricornio dice eh, está todo bien con trabajar no y a la noche <risa> entonces fíjate no dedícale un tiempo a esto porque mira esta, esta persona acá mirando cómo estos dos se adoran se aprecian y esta persona está solita y no con quién te juntas capricornio si estás soltero, juntate con gente soltera como vos. O te van a hacer sentir mal, ¿no? Al pedo. Y después tenemos esta reina de iris Otra vez, si eres mujer Capricornio, sos vos. Si no, también pueden ser mujeres de Tauro, Virgo, Capricornio. Eh, y dice, se te pide soltar. Se te pide soltar, dejar ir. Mira aparece la carta de los falsos acá, las falsas. Gente que te está poniendo la mascarita, la sonrisita ahí, pero en realidad no son tan reales, ¿no? Mira, otra vez la misma carta. Esta carta, esta persona que está acá meditando para curarse de una traición, es esta misma. Entonces, vos, si vos sos bueno, sos buena de verdad y no tenés maldad, te comento que para tu decepción la gente mala existe. Y... Míralo. Míralo cómo está. Mira esta persona, lo que es, ¿no? Se llama políticos. Dicen que las relaciones son políticas también, ¿no? Sobre todo las de trabajo. Por ahí vos te juntas con gente en trabajo que te sonríe. No son tus amigos. No mezclen trabajo con, con amistad porque no, no es real, ¿no? Mira, Esta persona acá falseando a dos manos con la carita de feliz. Míralo siniestra que es la sonrisa de fondo. Y después tenemos... Una soltada de mano impresionante, más allá de que parezca que son acróbatas, ¿no? Esta persona, esta la soltó. Y después tenemos esta persona meditando, dándole la espalda a todos estos fantasmas. Entonces, puede ser Capricornio que sí realmente estés atravesando, eh, concentrándote en tu éxito. Porque sí en un futuro veo algo de dinero. No te digo, wow qué millonario, qué millonaria pero si realmente estás rodeado de gente que no te ayuda a crecer, me parece muy bien esta carta de introspección. La carta de la introspección sale solamente en el tema de amigos, ¿eh? Amigas. ¿Quiénes son? Diría Moria. ¿Estos quiénes son? Mirá, mirá, mirá, mirá. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y esta persona meditando, equilibrando sus emociones y dándole la espalda a todos estos fantasmas. Bueno, por ahí, no sé, cerrás las redes sociales, ah, un tiempo, salís a meditar, salís a hacer gimnasia, al sol, solo, sola. Lo peor aspectado ascendente capricornio que tenés es la zona de amigos y grupos. Voy a seguir sacando un poco más porque me interesa. Ahí tenemos esta pieza que falta, ¿no? Hay una resurrección. Después tenemos otra vez este encuentro que tiene que ver con este encuentro y compromiso con interés con gente del pasado bueno capricornio si estás eh, tuviste un vínculo anteriormente está solo sola un ex puede ser que venga no alguien de vidas pasadas alguien que conoces desde hace mucho mucho mucho mucho tiempo un amigo o una amiga eh, pero esto sale en tu corazón ¿eh? así que atención a esta gente ¿eh? porque puede haber confusiones también este, pero creo que sentimentalmente va a pasar algo rápido que te va a dejar más tranquilo, más tranquila mm, Cuidado con los amigos, de verdad te digo Juntate con gente que está igual, igual que vos Que tengan gustos en común, que puedan hablar de algo que te ayude a crecer, de algo que te sirva Que no te deje, que no te quede ahí como No sé, porque Sale esta persona saliendo a tomar algo sola también y después recuperándose de esto Por ahí, no sé, Está yendo a lugares que no tenés que ir, viste por ahí no estás yendo a ninguno ah. y te quedas durmiendo tomando un vino solo en tu casa. Ah.